Unidad 6. Sean bienvenidos a la última semana del curso. En esta semana abordaremos la sexta unidad, basada en la planificación educativa para el manejo de residuos sólidos. Empecemos. La educación ambiental es una herramienta para generar cambios sociales hacia una más sustentable. Para la intervención se debe desarrollar una estrategia colectiva en el que se identifique el problema o los problemas ambientales, para luego definir los compromisos y responsabilidades de los actores y sectores. Es necesario contar con una planificación clara de los pasos y las herramientas a usar en la acción educativa y al alcance de los objetivos. 1. Diagnóstico, recopilar y analizar información sobre el problema. 2. Justificación, explicación de la acción que se propone. 3. Objetivos, lo que se espera conseguir con la acción. 4. Contenidos, que se dará a conocer. 5. Acciones y actividades. Son los elementos para cumplir con los objetivos. 6. Recursos. Medios necesarios para la ejecución de la actividad. 7. Difusión. Planificación para dar a conocer lo que se pretende realizar. 8. Ejecución. Poner en marcha lo planificado. 9. Evaluación. Conocer el impacto de las acciones realizadas. Con esta unidad hemos concluido los contenidos del curso. Espero que haya sido de su utilidad para su formación profesional.